Se desconoce quién le disparó al conductor, quien se desplazaba en una jeepeta Ford color blanco. También se desconoce por el momento la identidad de la persona herida. Al lugar se presentó una unidad del Servicio Nacional de Emergencias 911 y una patrulla de la Policía Nacional, mientras que en el entorno se aglomeraron curiosos que buscaban informaciones sobre lo sucedido. Familiares del adolescente que falleció en una piscina en Palmarejo, Santo Domingo Oeste y la madre del menor a quien se le acusa de su muerte coinciden en que ambos eran grandes amigos desde pequeños y resaltan que la tragedia consterna a las dos familias y al sector. Pese a que la tragedia ocurrió el 1 de septiembre pasado pero dada a conocer públicamente esta semana mediante un video en el emprovecido sector de Villalinda en Palmarejo la gente está sobrecogida por el hecho, Aleida Margarita de la Cruz, tía de Nairobi Montes, reclamó justicia por entender que el video que grabó la situación muestra que el adolescente tenía la intención de matarla. De su lado, la madre del joven de 16 años, que está bajo responsabilidad de las autoridades en la llamada ciudad del niño, cuenta que su hijo quería mucho a Nairobi y que la mejor muestra es que todos los días jugaban parche. Estados Unidos podría solicitar al gran jurado del Distrito Sur de la Florida condenar a cadena perpetua a César Emilio Peralta Adames, alias César el Abusador, por los delitos de tráfico y distribución de drogas en su territorio. La información está contenida en la solicitud de extradición hecha por las autoridades norteamericanas a República Dominicana, en donde establecen que la pena máxima por violación de las secciones 963, 959A y 960B1B el título 21 del Código de los Estados Unidos, como se imputa en la segunda acusación de reemplazo, es un término de cadena perpetua. En el documento se señala que según las informaciones confidenciales, desde el año 1997 Peralta está en el negocio del tráfico de drogas y que desde el año 2007 hasta el 2015 se infiltraron tres informantes que realizaron operaciones de compra y tráfico de sustancias controladas con el dominicano. En nuestra sección de farándula, la presentadora de televisión Luz García reveló en una entrevista al programa Más Roberto que no tiene ninguna rivalidad con la también comunicadora y actriz Georgina Duluc. García recordó que ha trabajado con Georgina en una película, El que mucho abarca, en el año 2014 y en una obra de teatro. Que si dentro de tu contacto está Jordina Dulú en tu celular. Sí, sí, está. ¿Pero dentro de para mi llamarla o bloquear? No, no, no, no. No la, no, la, no la uso porque no es mi amiga, pero okay. está dentro de mis contactos. Ah, okay, está ahí. Hay nada, pero está ahí. Había pero ella sí. tiene... ¿Y, cuál ¿Y por qué tú haces esa pregunta, Ana eh, ¿Tú quieres establecer como una cizaña? ¿Por qué ya han trabajado juntas después? Hace mucho. No. Hicimos una película, hicimos una, una obra. Hicieron, oro, pero, hicieron Pero te voy a decir algo. Yo pienso que, como decía Roberto. Eh, cuando tú adquieres edad, la gente tiene que evolucionar y eso son cosas de patio que no vienen al caso. Yo no tengo rivalidad con Georgina ni con nadie. ¿Con nadie tú tienes rivalidad? Para nada. ¿Nadie está a tu nivel, Lu García? No, yo no dije no eso. No te pregunto. No, no, no. El... Yo sencillamente soy una persona que a veces no tengo tiempo ni para llevar mi vida. Mucho... No tiene tiempo para llevar no, tu vida. ¿Y, ¿Y qué se te ve el tiempo a ti, Lu? En trabajar. En trabajar. En trabajar. Y mi tiempo hábil en este momento, uh -huh. eh, lo, el tiempo libre, de calidad, trato de dedicar solo a Miguel Ángel. A Estas han sido las noticias más relevantes de hoy